Cañete la Real se asienta sobre uno de los brazos de la Sierra del Padrastro, entre la serranía de Ronda y las llanuras de Antequera, un pueblo que ha ido creciendo sobre la propia sierra de Cañete, conformándose un valle regado por los ríos Guadalteba y Corbones. Si algo distingue a Cañete la Real es su riqueza patrimonial... ...como un vigía del tiempo... ...el castillo de Hinscanit... ...se levanta sobre una atalaya montañosa... ...desde la que domina el territorio... ...durante la Edad Media... ...su situación geográfica le confirió... ...un papel político y militar importante... ...entre ejércitos musulmanes y cristianos... ...a lo largo de siglo y medio... ...su buen estado de conservación... ...permite hacernos una idea... ...de cómo se conformaban las fortificaciones... ...en la época medieval. "...un primer recinto donde vivía la clase social baja... ...trabajadores, agricultores, ganaderos... ...personas que habitualmente vivían... ...en los exteriores del castillo... ...se trasladaban al primer recinto en... ...momentos de máximo peligro... ...en el segundo recinto vivía la población militar... ...y en el tercer recinto es donde vivía la clase social alta... ...trabajadores con los trabajos más importantes... ...relacionados con la guerra... ...fabricantes de armas, herreros, armeros... ...vivían en ese recinto... ...y los militares con los rangos más altos". En la Torre del Homenaje está el Centro de Interpretación... ...de los Vigías del Territorio... ...un espacio que permite al viajero... ...conocer la historia de la localidad... ...y cómo eran las fortalezas de esta comarca. Bajamos por la vía del pie del castillo... ...para visitar el centro histórico... ...de calles empedradas y casas encaladas... ...que han robado espacio a la piedra natural de la sierra. La sinuosidad y el callejeo del barrio árabe... ...deja paso al barrio castellano... ...donde se localiza la iglesia de San Sebastián... ...con portada barroca. La calle San Sebastián es realmente singular... ...aquí se encuentran algunas de las casas señoriales... ...de los siglos XVI y XVIII que aún mantienen sus fachadas originales y bien conservadas, las ventanas enrejadas y algunos escudos heráldicos. Gracias.